Sean ustedes bienvenidos al quinto Festival Internacional de Narración Oral El Cantar de las Libélulas Gracias al municipio de Molcajac Quien nos dio el placer de recibir desde hoy y hasta el próximo 19 de agosto Narradores orales internacionales invitados de Cuba Quien nos contará cuentos en Pataquí. También tenemos un artista desde Paraguay que nos contará cuentos en Guaraní y desde la hermosa República Mexicana, invitados que nos contarán cuentos en Popoloca, Otomí y Español que vienen directamente desde San Felipe, Otlaltepec, desde Hidalgo, desde Jalisco, desde Michoacán y desde Ciudad de México. Sean ustedes bienvenidos. Sucedió hace mucho tiempo. Una familia, tres hijas de un zapatero muy pobre, tenían una maceta de albahaca en su balcón. Cada día le tocaba a cada una de ellas salir a regar esta macetita. Un día estaba la mayor regándola, mientras el rey salía por su balcón, el cual estaba muy alto. El rey se asomó, observó a la joven y le gritó, Niña, niña, tú que estás regando tu maceta de albahaca, dime cuántas hojas tiene la mata. La niña, al ver que el rey le hablaba, le dio mucha pena y se metió rapidísimo adentro de su casa. Al día siguiente, le tocaba a la mediana y esta estaba regando su maceta. En eso, el rey ya estaba en el balcón y le gritó. Niña, niña, tú que estás regando la maceta de albahaca, dime cuántas hojas tiene la mata. A lo que la niña se asustó, dio un salto y se metió rapidísimo sin contestar. El rey se divertía muchísimo. Al tercer día le tocó a la joven más pequeña de las tres. Y estaba regando su maceta, la movía un poquito porque le encantaba el olor de la albahaca. El rey ya la estaba observando y le gritó la misma proclama. Niña, niña, tú que estás regando la maceta de albahaca, dime cuántas hojas tiene la mata. Pero esta vez la niña se quedó callada un momento. Voltea hacia el balcón del rey y le dice, Majestad, mi rey y mi señor, dígame usted, usted desde su balcón, ¿cuántos rayos tiene el sol? El rey no esperaba esa respuesta. Sin saber qué contestar, se avergonzó y se metió a su palacio. Esto no se iba a quedar así. Él sabía que la niña era muy pobre, así que se le ocurrió que al día siguiente mandaría a uno de sus sirvientes y ofrecería uvas a cambio de un beso. La niña, obviamente al escuchar a esta persona gritar que cambiaba uvas por besos, salió rápidamente y le dio un beso, y ella feliz se metió con sus uvas a su casa. Cuando a ella le tocaba salir a regar su maceta, el rey ya la estaba esperando. Y el rey le dijo, ¡Niña! ¡Niña! Tú que estás regando tu maceta de albahaca. Tú que le diste un beso a mi sirviente. Dime, ¿cuántas hojas tiene la mata? La niña se molestó tanto por esta burla que decidió no volver a salir jamás. Y así fue. Pasaron muchos días y la niña no salía. El rey inexplicablemente enfermó. Se sentía muy mal, muy... con un dolor en el pecho. Así que mandó llamar a los médicos de todo alrededor. La niña escuchó esta noticia y decidió que era el momento de su venganza. Se disfrazó de médico y llevaba de un bozalillo a un burro. Al llegar frente al rey, le dijo, Señor, mi real majestad, si usted desea aliviarse, vos tendrás que besarle a mi macho, a este burro, su cola, para que así al día siguiente tome los primeros rayos del sol y se pueda usted aliviar". El rey, con todas las ganas que tenía de sentirse bien, no dudó ni un momento, agarró la cola del macho burro y lo besó. Al día siguiente, como el médico lo había indicado, salió a tomar las primeras luces del sol y la niña ya lo estaba esperando. Miró hacia el balcón, el rey mira hacia el balcón de la pequeña y la vio. Se sintió muy feliz, pero en eso la niña le dijo. Majestad, mi rey y mi señor, usted que le besó el rabo a mi burro, dígame cuántos rayos tiene el sol. El rey se molestó muchísimo, se puso hasta rojo. Entró y mandó llamar al zapatero. El zapatero ya frente al rey, esperando que éste le dijera algo, el rey... Le pidió, Señor, quiero pedirle que al tercer día me traiga a sus tres hijas, mas quiero que a la menor la traiga peinada y despeinada, sucia y limpia, montada y desmontada. Y si no se cumple lo que pido, pena de muerte. El zapatero se fue muy afligido a su casa. Le contó esta noticia a sus hijas y las dos mayores no paraban de llorar. Más la más pequeña le dijo, papá, no te preocupes, yo arreglo esto. Y así fue. Al tercer día llevó el zapatero a sus tres hijas y la más pequeña iba montada sobre un borrego y desmontada del otro pie, vestida, maquillada y tiznada, despeinada y peinada. El rey, al tener la frente a sus ojos y ver que se había cumplido lo que se le había pedido, él estaba muy contento y satisfecho, por lo que decidió decirle a la niña, has cumplido todo lo que te he pedido, por lo tanto, puedes llevarte del palacio lo que más te guste. El rey se retiró a dormir y la niña, muy astuta, pidió la ayuda de tres pajes para que le ayudaran a cargar lo que más le gustaba del palacio. Al amanecer, el rey oh, se despertó, pero oh sorpresa que se va dando cuenta que estaba en una casa pequeña, un poco sucia y muy pobre. Le gritó a sus pajes, pero ninguno vino a su llamado. Y la niña se acercó. Ella, al verlo, y él, al ver que ella era la que se acercaba, se miraron y ella respondió. Majestad, mi rey y mi señor, de todo el palacio, usted fue lo que más me gustó. el rey, al ver que con esta niña no podía, decidió casarse con ella. Claro, llevándose su macetita de albahaca. Fin. Mi nombre es Ernesto Lugones y en primer lugar quiero agradecer a Fabio por haberme hecho esta invitación al V Festival Internacional de Narración Oral, El Cantar de las Libertas. En esta ocasión les traigo un fragmento del espectáculo Ajiaco. El Ajiaco es un plato típico cubano donde se integran diferentes tipos de vianda, de carnes. ¿Y por qué Ajiaco? Pues Porque como dice nuestro gran intelectual y etnólogo que fue Fernando Ortiz Que Cuba es un gran ajiaco, Por las diferentes culturas que se han entremezclado Entre los españoles, los africanos, los chinos, los indios Y por eso es que este espectáculo se llama Ajiaco. El espectáculo cuenta con dos cuadros un primer cuadro que se llama Mi Abuelo Negro. Y un segundo cuadro que se llama Mi Abuelo Blanco. En el cuadro Mi abuelo Blanco podrán observar, escuchar y disfrutar cuentos de la tradición campesina, de la tradición oral campesina, donde es muy pecaresca, de mucho humor, doble sentido. Y en el cuadro de Mi Abuelo Negro están los pataquitos que son cuentos de la religión afrocubana y también cuentos negros. Me enteré que los cuentos tienen colores cuando tomé el libro en mi manos y decía cuentos negros. que Es más bien sobre temas de cuentos de, de esclavitud y esas cosas. Bueno, sin más, espero que lo disfruten y, y nada, disfruten Gasean, mi nombre es Silvia Rivera Marín y les voy a contar qué fue lo que sucedió en una noche de primero de noviembre en la festividad de fieles difuntos. Bueno, como bien se sabe, en la comunidad de San Felipe de a partir del día 31 de octubre y hasta el 2 de noviembre las campanas no dejan de repicar durante esta festividad. Para que estas tradiciones estén siempre vivas hay personas que tienen que estar muy comprometidas e involucradas para que esto se lleve a cabo. Y estos son los fiscales y los campaneros, pero también pueden participar personas de la comunidad. Como en este caso, eso fue lo que sucedió con uno de los señores que tuvo la voluntad de ir a tocar las campanas. Esa noche, el señor le dijo a su esposa, esposa, voy a subir a repicar las campanas porque de seguro los que están allá en, el, en la torre han de estar muy cansados. Y la esposa dijo, sí, tienes razón. Es bueno que vayas a apoyar, porque seguramente han de estar ya muy cansados. Pero no olvides de llevar tu chamarra y tu lámpara para que te puedas alumbrar. El señor enseguida tomó su chamarra y su lámpara y se fue hacia la iglesia. Subió por las escaleras cuando de pronto sintió un fuerte tirón de pies. Alguien le había jalado el pie. Inmediatamente volteó y alumbró con su lámpara, pero para sorpresa de él no había absolutamente nadie. Él siguió caminando y llegó hasta donde sus compañeros se los platicó y entonces uno de ellos dijo, «Sí, a mí también me ha sucedido». En una ocasión que yo vine a repicar las campanas porque una persona había fallecido, entonces al bajar yo sentí como alguien me tomó de la cintura justo donde tú dices y me empujó escalones abajo y yo caí. Me dio tanto coraje que bajé y esperé hasta que amaneciera y nadie bajó. Subí a revisar y no había nadie ahí arriba y entonces... Me fui a mi casa siempre pensando que alguien me había hecho una maldad. Entonces uno de ellos dijo, no. Lo que pasa es que cerca del coro, justo en el lugar en donde ustedes dicen, hay un entierro. Y los otros se sorprendieron y dijeron, ¿cómo puede haber un entierro? Los entierros se hacen en los panteones. Y él dijo, no, porque en el pasado, cuando se estaba construyendo la iglesia pues llegó un momento en que ya no avanzaba la obra, en que la obra por cualquier situación se venía abajo. Y entonces tenían que buscar una solución. Y alguien dijo, yo sé cómo se puede solucionar esto. Y los otros dijeron, pues entonces dinos para que podamos seguir, porque si no, no podemos seguir avanzando con la obra. Y él dijo, hay que dejar a alguien parado para que pueda sostener la iglesia. Entonces apareció por la comunidad un borrachito. Y estas personas idearon un plan y le dieron de tomar más y cada vez más. Hasta que el señor estuvo tan tomado, bueno el hombre estuvo tan tomado. Y entonces se lo llevaron a la torre y lo pararon. Y justo sobre él y alrededor de él construyeron uno de los muros. Y entonces... Eso es lo que pasa, que el Señor espanta a los que suben o bajan de la torre. Y muchos se sorprendieron y decían, pero ¿esto cómo es posible? En el pasado sucedía mucho. Y dicen que en la actualidad también, en algunas construcciones, sucede eso. Cuando el Señor regresó a su casa, se lo comentó a su esposa. Oye esposa, fíjate que cuando yo subí la torre me jalaron el pie. Y allá arriba otro de los compañeros me dice que también le han sucedido cosas. Y entonces su esposa dijo, sí, seguramente, a lo mejor eso fue lo que sucedió. Pero por eso nosotros en la festividad del Día de Muertos también dejamos una vela, una naranja, un pan y unas flores de mano para las personas que no tengan a nadie quien por ellos. Y en este caso, quizá esa persona la olvidaron, pero nosotros no nos vamos a olvidar nunca de ella. Entonces, pusieron esa ofrenda como hacen todos los años. Y seguramente a alguien más le volverán a jalar los pies. ¡Vas ya en ya. Juega ese, juega ese, y, eh... Viamaga, Shippin, Nudirabe de, Cantar de las Libélulas, Quinto Festival Internacional. Para ustedes, esta historia de Francisco Rojas González, La Cabra en Dos Patas. Allá, en el recodo del camino, donde el viento hace trizas con sus remolinos, Juan Chotó, el otomí, plantó su carpa, y ahí nada más, un tendajón para todos los viajeros. Un tentacón donde les vendía pulque, donde vendía herramientas, donde vendía baratijas y demás cosas. Era feliz, él y su mujer. Un día, a ese lugar, llegó el ingeniero. Dicen que era un hombre letrado, que era un hombre de ciudad, que sabía mucho de la vida y que andaba buscando vestigios arqueológicos, a saber. Pero allá, en lo alto de ese lugar... Solo el viento chocaba, solo el viento era capaz de romperse en pedazos contra las rocas del Valle del Mezquital. Desde ese lugar, Juan, Juan Chotó, el Otomí, criaba a su ganado, su mujer y su hija. Un día el ingeniero vino y le hizo la plática: ¡Eh, indio! ¿Cómo te va? Dicen que por aquí venden buenos ganados. Yo quisiera saber si tú me podrías vender una cabrita, una cabrita del monte, una cabrita, su merced, nosotros no vendemos los ganados, estos animalitos que tenemos los ocupamos para la fiesta de San Nicolás, no andamos vendiéndolos así nomás por nomás, no, no, no ídolo, no me refiero yo a un animal de esos que tienes en el monte, me refiero a una cabrita en especial, le he echado el ojo a una cabrita en dos patas. ¿Una cabrita en dos patas? ¿Será el de Monche tú? ¿Cómo es que me quieres cobrar, comprar una cabra en dos patas? No seas tonto, indio. Me estoy refiriendo a tu hija. Dime, ¿por cuánto me la puedes vender? ¿Mi hija? ¡Ay, santo Dios! ¿Pero qué te pasa? Fuereño, ladino, ¿por qué me quieres comprar tú a mi hija? Tú sabes que las muchachas de este lugar... Se regalan a sí mismas a los hombres de esta población y se festejan en bodas comunitarias. No vienen y se entregan a hombres extraños. Mira, indio, te voy a pagar buen dinero. Te voy a dar 100 monedas, 100 monedas plata, porque me des a tu hija. Nada más te voy a pedir un favor. Me la mandas a bañar tantito. Le dices que no rasguñe, que no patalee. Y con esos 100 pesos te estoy pagando tu silencio. No vayas a andar divulgando que te la compré. Mm, ¿Qué me, se me hace que usted no sabe hacer los negocios? Mire, yo no vendo a mi hija. Y si la vendiera, la vendiera por más precio. ¿Cuánto más puede usted dar? Pues te voy a doblar la cantidad, indio. Te voy a dar 200 pesos plata por esa india que anda allí brincando entre el monte. No más es un gustito mío, mira, además llevas beneficio, pronto tendrás un nieto que te dirá, abuelo, será un nieto mestizo, un nieto blanco, no un nieto como esos que tienen ustedes que espantan a los niños en los museos. Ya veo que su merced no sabe hacer negocios, yo le voy a demostrar cómo se hacen los negocios. Mire, dijo el indio y sacando una gran bolsa de oro la plantó en frente del fuereño y le dijo yo te voy a dar 500 pesos por la vieja flaca esa que traes de compañera no te pago el silencio si tú quieres puedes decírselo a todo mundo que me la vendiste y no le digas que no me rasguñe que yo la domestico y no le digas que se bañe que así nomás la quiero pero eso sí vas a tener un hijo igual mestizo fuerte de campo que te va a decir papá y no te va a dar, andar dando vergüenza de tenerlo. Tú dices, lo quieres ahora o te tengo otro negocio. Y el indio, bajando un machete de cinta, se le quedó viendo al fuereño. El brillo del machete refugía con los últimos rayos del sol. Se cuenta, se cuenta que por aquellos lugares nunca más se volvió a ver la estampa de aquel fuereño. Que al día siguiente, muy de madrugada... Salaron rumbo a otros destinos, llevando como experiencia que con los indios, con los indios no se negocian. Gracias a todos por escuchar esta historia. Sí, Pero esta historia tiene un amor muy, pero muy grande Esta historia dice que ocurrió cuando él decidió marcharse Él se marchó y no dijo ni adiós, ni dejó una explicación Simplemente se fue, dejando el corazón roto de aquella mujer Ella, tomando fuerza y valor, se dirigió a donde tenía todo Todo lo que le recordaba a él Así que fue, tomó la fotografía, aquella fotografía donde se veían más pero más contentos y la rompió en muchos pedazos. Después de que la rompió, se comió cada uno de aquellos pedacitos de fotografía. Esto lo hizo para que su amor no tuviera rostro. Después fue por aquellas cartas, aquellas cartas de amor versos, poemas y promesas que él tanto le escribió y comenzó a romper una por una, dejando diminutos pedazos de papel y comió cada uno de ellos. Esto lo hizo para que su amor no tuviera historia. Después, por último, tomó un papel, un lápiz y escribió el nombre de su amado y comenzó a romperlo pedazo por pedazo y se comió también cada uno de esos pequeños pedazos de papel que decían el nombre de aquel persona y esto lo hizo para que su amor no tuviera nombre el empacho el empacho le duró una semana el amor le duró toda la vida aquella mujer muy triste andaba sola Jamás volvió a conocer el amor, y es que ya no confiaba en nadie, ni en nada. Murió a la edad de 95 años, llegó al hospital por un ataque al corazón. Los médicos, en la desesperación de salvarle la vida, le abrieron el pecho y buscaron en su corazón. Y el médico, el médico encontró la verdadera razón de su muerte. Había un pequeño pedazo de papel viejo que obstruía la horta. Y en aquel papel venía una palabra escrita con letra de hombre que decía, pequeñero". Y colorín, colorado, colorado, colorín, este cuento llegó a su Cuentan, cuentan que el rey grande del país chiquito mandaba, mandaba y ordenaba. Tanto mandaba y ordenaba que un día no se le ocurrió más que ordenar. Y pensó y pensó y... Le encantaba el color gris, así que decidió que todo fuera de color gris. Pero cuando él ordenaba algo, todo era todo. Eran las paredes, eran las ropas, era todo. Así fue como en aquel reino. Al pasar el tiempo, la gente comenzó a caminar gris, comenzó a hablar gris, comenzó a mirarse gris y comenzó a estar triste, como tan solo puede ser triste el color gris. Pasó el tiempo y un día una niña que estaba en el parque de repente miró al cielo y cuando miró allá vio que voló una paloma de colores. Y ahí, ahí se recordó que antes había colores y que ella había guardado una cajita con lápices de colores debajo de su cama. Así que se fue allá, agarró sus lápices de colores y en el parquecito de color gris comenzó a cantar: Tristras, que te devuelvo los colores. Tristras, que te devuelvo los colores. Aquello lo vio su mamá desde la ventana de la casa y cuando miró, primero se asustó porque estaba prohibido y ella de a poco estaba pintando aquel parquecito. Pero al ver su inocencia y la alegría de su hija, algo se le derritió en el corazón. Así que cuando vino la niña feliz de jugar con los colores en el parque... Ella había sacado de su baulera una maleta que donde había guardado aquello que no se había animado a teñir. Y sacó un vestido de colores para su hija y sacó un mantel de frutas para la mesa... Y ella se puso un vestido de los domingos, hermosa, bonita, se maquilló y llegó el papá de trabajar una larga jornada, cansado, todo de color gris, con la mirada color gris, y de repente al abrir la puerta de su hogar se encontró con un lugar, un lugar cálido y su hija que vino corriendo alegre y le abrazó. Y a él también se le derritió algo en el corazón y se llenó de colores. Y ahí, ahí nomás se acordó que tenía guardado un poquito de pintura verde. Así que a la mañana siguiente comenzó a pintar su casa de color verde. Un vecino, un vecino vio aquello y se asustó un poco de lo que estaba haciendo. Pero mientras tanto, el rey se despertaba. Y el rey tenía una costumbre. Todas las mañanas él se levantaba bien temprano y salía a su balcón y miraba su reino. Su reino perfectamente gris. Así que salía y miraba el reino gris, gris, gris, gris, gris, gris, verde, gris, gris, gris, gris. Verde. Una casa de color verde. ¡Soldados! ¡Vengan inmediatamente! Mañana a ver quién está en aquella casa de color verde! ¿Quién no ha obedecido mis órdenes. Los caballos comenzaron a cabalgar, acercándose a aquella casa. Pero mientras tanto, aquel vecino que primero estaba asombrado y un poco con miedo de que estuvieran pintando de color verde, se acercó y le pidió al final un poquito de pintura para pintar mi casa también y comenzó él a pintar también de color verde y cuando llegaron los caballeros nos encontraron una casa de color verde ¿no? se encontraron dos así que volvieron juntos al rey y uh, uh, señor rey resulta que es que hay dos casas y no sabíamos quién era responsable y a quién debíamos traer que dos casas de color verde salió al balcón y comenzó a mirar gris gris gris gris gris verde verde gris gris gris verde verde dos casas de color verde soldados se van y me los traen a todos inmediatamente los caballeros comenzaron de nuevo a cabalgar pero mientras tanto las mujeres de las otras casas habían sacado también sus vestidos de colores y otro vecino tenía un resto de color naranja y otro un poco de rosa y otro rojo y comenzaron a pintar las calles y las casas cuando llegaron los caballeros no podían llevarle a nadie, porque todo el mundo estaba de fiesta. Y el rey, desde el balcón, miraba aquel reino que desde ese puntito verde comenzó a multiplicarse el color, y comenzó a abrirse, y comenzó a acercarse como si fuera una flor de mil colores. Y los colores inundaban las calles y llegaban hasta el palacio, y llegaban, llegaban a las murallas, subían los mástiles, llegaron a las banderas. Y cuando había aquello, aquel rey, se cayó de espaldas para no levantarse nunca más. Mientras tanto en el reino vecino, el rey siempre miraba también su reino gris porque le imitaba al otro rey. Y por la tardecita se acercaba a su balcón a mirar cómo estaba el reino vecino. Cuando abrió, vio que todo estaba de colores. ¿Qué había pasado con el reino gris? Mandó a sus soldados a averiguar qué había sucedido. Cuando llegaron, encontraron a todo el mundo de fiesta, saltando, bailando. Nadie le daba una respuesta. Hasta que una niña se acercó a uno de los caballeros y... Yo te puedo contar, lo que pasa es que yo vi una paloma de colores y me recordé de mis pinturas que estaban debajo de la cama y comencé a pintar el parquecito y todo el mundo se puso a pintar todo de colores. Los caballeros con aquella información volvieron a su reino. Pero lo que no se dieron cuenta es que los caballos en las calles habían pintado sus patas de colores y que mientras se iban al otro reino, fueron pintando todos los caminos. Pero mucho antes, una paloma que había estado jugado, jugando en los tejados se había también llenado de pintura. Y al pasar por el reino vecino, una niña en un parquecito levantó la vista y vio una paloma de colores y se acordó de las pinturas que tenía escondidas debajo de la cama. Y así, así es como pueden darse cuenta de que esta historia en este reino termina, pero en otro reino vuelve a comenzar. Todas las tardes, al salir de la escuela, los niños iban a jugar al jardín del gigante. Era un jardín amplio y hermoso, con enredaderas y matorrales llenos de flores. Había doce duraznos, que en primavera se llenaban de florecillas color nácar y rosa, y en el verano... Estos duraznos se cubrían de unos dulces frutos. Era bellísimo. Recuerdo también que entre las hierbas brotaban pequeñas florecillas que brillaban como estrellas. Los pájaros se posaban entre las ramas y sus cantos eran tan hermosos que los niños acostumbraban interrumpir sus juegos para escuchar sus trinos. Pero un día el gigante regresó. Este gigante había partido a Turambul. Había ido a visitar a su mejor amiga, la peor señora del mundo. Había permanecido los últimos siete años ahí. Y como eran de una conversación muy parca, se habían dicho ya todo lo que se tenían que decir. Así que el gigante hacían deseos de volver a su mansión. Cuando regresó, lo primero que vio fue a los niños jugando en su jardín. ¡Largo de aquí! Los pobres niños salieron corriendo en estampida. Sí, estaban atemorizados por el grito del gigante que había hecho retumbar todos los árboles. ¡Mi jardín es mío! ¡Escúchenlo bien! ¡Es de mi propiedad! y solo yo puedo jugar aquí era un gigante muy egoísta inmediatamente construyó un enorme muro y una vez terminado colocó en él un horrendo letrero ¡paf! que decía se prohíbe la entrada se ponchan niños gratis aquel gigante era muy malvado y los pobrecitos niños ¡ah! se quedaron sin lugar de juegos. Intentaron hacerlo en la calle, en terrenos baldíos, en la carretera, en un sinfín de lugares que a la larga descubrieron eran muy peligrosos. Ocasionalmente pasaban por la mansión del gigante y al ver ese enorme muro cubriendo ese bello jardín, se decían unos a otros, ¡Ah! ¡Qué felices éramos! Pero en fin, llegó la primavera. Toda la comarca se cubrió de pájaros y de flores. Solo en el jardín del gigante permaneció el invierno. A falta de niños, los pájaros no estaban interesados en cantar. A los árboles se les olvidó florecer. Es algo en cierta ocasión en que una hermosa florecilla brotó de entre la hierba, pero al percatarse de que no había un solo niño ni niña, mejor se regresó a la tierra para seguir durmiendo. Nadie estaba feliz con este invierno, solamente la nieve y la escarcha. Así es, este par de bribones aprovecharon. ¿Qué te parece, escarcha, si nos quedamos aquí, lo que resta del año, aprovechando que a la primavera se le ha olvidado venir? Y así lo hicieron. La nieve cubrió con su manto blanco todo el césped. La escarcha cubrió las ramas y cubrió los árboles. Las plantas también. Decidieron llamar a un viejo amigo. Así es, se trataba del viento del norte. Ni tardo ni perezoso, el viento del norte llegó. Emperifollado y cubierto de pieles y abrigos. ¡Ah! ¡Este lugar es! Muy agradable, muy cómodo. Acepto su invitación. Me quedo. ¡Tengo una idea! ¡Invitemos también a nuestro querido amigo, el granizo! Y así fue. Inmediatamente llegó el granizo, bailando, dando de brincos. Acostumbraba todas las tardes pasársela brincando en los tejados hasta congelar las tejas. Y todas estas terminaron por helarse y caer hecha pedazos. ¿Cuándo va a ser presencia esa primavera? Refunfuñaba el gigante egoísta. Pero la primavera nunca llegó. Tampoco lo hizo el verano. Y al llegar el otoño, todos los jardines de la comarca dieron frutos dorados. Solo un jardín permaneció sin frutos. Un jardín que se sumergió en el invierno. Y ustedes saben bien a qué jardín me refiero. El jardín del gigante egoísta, en donde danzaban un baile fúnebre. Sí, el viento del norte, la nieve, el granizo y todos sus secuaces. Hasta que una mañana, en que el gigante dormía un... ¡Ahhh! Escuchó lo que le pareció la melodía más maravillosa de todos los tiempos. Seguramente el rey de los elfos pasa por fuera de mi mansión. Pero el gigante se equivocaba. Era únicamente un gilguerito que se postraba fuera de su ventana. Pero como este bribón tenía tanto tiempo de no escuchar a ningún pajarillo, pensó que aquella música era la más maravillosa de la historia. De pronto... Por entre las persianas entreabiertas se introdujo un aroma tan dulce, un aroma tan delicioso que el gigante se incorporó catapultado de su cama. La primavera ha llegado, la primavera ha llegado y lo que pudo observar a través de su ventana fue maravilloso. A su jardín había regresado la primavera, sí. ...por una brecha que había en el muro... ...los niños se habían logrado introducir... ...estos se habían trepado a todos los árboles... ...y los árboles... ¡ah! ...se habían quitado de sus ramas... ...y de su follaje... ...toda la escarcha... ...salvo... ...en el rincón... ...de su jardín... ...en donde permanecía un árbol... ...lleno de ese manto blanco de nieve... ...y ahí... ...había un pequeño niño... Llorando, alzando sus bracitos hacia las ramas del árbol. El árbol bajaba sus ramas para abrazar al niño, pero el niño no alcanzaba este árbol. Y lloraba, y lloraba, y lloraba. Así que el gigante pudo reflexionar y darse cuenta de lo malo que había sido. Pero ¿qué he hecho? He sido un gigante muy egoísta, un corazón de piedra. ¡Ya lo remediaré! Y el gigante corrió inmediatamente a donde estaba el pequeñín. Lo tomó y lo subió a la rama más alta de aquel árbol. Inmediatamente al árbol se le cayó toda la nieve y toda la escarcha. Se llenó de pajarillos, de flores blancas, de frutos dorados. Y sus ramas se volvieron de plata. El niño estaba feliz. Todos los niños y niñas pudieron observar que el gigante egoísta ya no era malvado. El niño este estaba tan contento que estiró sus bracitos, abrazó el enorme y robusto cuello del gigante, y le dio un tremendo beso en el cachete. El gigante se puso colorado, colorado. Inmediatamente bajó al niño y lo depositó en el césped, que era nuevamente verde y suave y fue corriendo a donde estaba su hacha ¡La tomó! y con un tremendo golpe tiró aquel muro enorme ¡Ah! ¡Puf! ¡Puf! era tan fuerte que con un solo golpe pudo derribarlo ¡Niños! escúchenme bien mi jardín es su jardín este jardín es suyo y los espero aquí, todas las tardes, saliendo de la escuela. Todos los niños estaban felices. Se la pasaron todo el día jugando. Y al oscurecer el día, fueron a despedirse de su amigo el gigante. Pero el gigante buscaba al pequeñito. No lo veía por ningún lado. ¿Dónde está mi amigo? ¿Dónde está el chiquito? Mm, no lo conocemos. ¡No va con nosotros en la escuela! ¡Es la primera vez que lo juguemos y juega con nosotros! El gigante se puso un poco triste. ¡Díganle, por favor, que mañana lo espero aquí en mi jardín para jugar con él y que me dé otro besito! Pero al siguiente día, el niño no volvió. Pasaron los meses y pasaron los años. El gigante lo echaba de menos. No obstante, era muy feliz jugando con todos los demás. Y así... Al paso de los años, todas las tardes al salir de la escuela, los niños iban a jugar al jardín con el gigante, hasta que el gigante envejeció. Era feliz viéndolos jugar, él ya no lo podía hacer, pero su corazón se llenaba de regocijo al ver a los demás, hasta que un día cuando el invierno había llegado, volvió a escuchar la dulce melodía del jilguerito, se incorporó inmediatamente como pudo. Salió y vio que en aquel rincón, en aquel viejo árbol, había un niño. Ese árbol tenía nuevamente sus brazos, las ramas de plata, los frutos dorados y las flores blancas. Cuando llegó vio al pequeñín y se puso muy contento. ¿Qué haces aquí? Dime qué haces aquí. El pequeñito volteó y le dijo, «¿Tú alguna vez me compartiste tu jardín? Ahora yo te invito al mío». El gigante sintió un viento helado, un poco de miedo, ¡bum! y cayó arrodillado ante él. «¿Quién eres?» le preguntó. «Yo te llevaré a jugar». A mi jardín, allá está el paraíso, allá está la eternidad. Cuentan que cuando los niños salieron de la escuela y fueron al jardín del gigante, encontraron a este muerto cubierto de las más bellas flores blancas que alguna vez se dieron en ese jardín.